Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpea y Sonrisitas Parody. Y bueno, y en este video estamos con un gameplay de Counter Strike Global Offensive. Bastante cortito, de un juego de armas. Pero donde pasaron muchas cosas. Y encima es un mapa que hacía mucho que no jugaba. Así que, nada, los dejo con el video y espero que les guste. Bueno gente, acá <coughs> empezamos. Uy. Ya empiezo así con... Acá en Juego de Armas Espérate que... Sí. Espero que se me escuche bien, no sé Buena Hace bastante que no juega este mapa Uy. Bueno <risa> Hace bastante Vale. No. Me tengo que cubrir un poco porque... Oh. Me tengo que cubrir un poco porque... Mm. En, e en esta parte porque si no... Ahí está. Porque me cuesta... Eh... Ahí va. Porque me costaba matar con el SG, decía yo. Quise decir. Ese lugar de los mejores para mirar con sniper ahí en terrorista. Sinceramente... Uh. Todavía ninguno con... Ninguno con AVP. Ninguna AWP. ¿eh? Bastante bien, ¿eh? O sea, me conviene porque si van con SG, les cuesta más matarme y... Y los puedo matar antes. Bueno. ¡Oh! ¡Dale! Sabos. ¡No! Y me agarra a mí antes. Yo, que lo quería agarrar distraído matando al otro. No, no. Qué pelotudo. 21. Na nada le saqué. Buena. Bueno, ahora me tengo que acercar un poco porque con esto voy. Buena. Buena. Me gustó porque me la pude sacar rápido encima, así que. ¡Ay, dale! ¡93! No, no puse la tecla para la inyección, así que no, no. Pese a que tenga.. inyección no me puedo restaurar la vida porque no. No puse la tecla para. Veo de ponerla en un rato. De, de, de ajustarla en un rato. Uy. 50. A otro le había dado en la cabeza. Así que le a otro le, le habré sacado más de 90 seguro. Ahí va. No. Y yo que soy un bur bur burro. que Yo soy un pelotudo que con poca vida me voy ahí. A ese lugar, asqueroso Buena ah. Si me meto ahí Buena Ah, y una buena rachi va a ser ahí eh Soy líder, ¿eh? soy líder ¿eh? Bastante bien eh Ah, casi, no le pegué No le pegué Ni siquiera le pegué Ni una le había pegado, eh. Está bueno el revólver, eh. Hacía mucho que no jugaba con. Con el cosa. No, no le equipo mucho, así que. Dale. Ay, le había pegado, eh. No, no, me agarro. Soy tan estúpido. Hay gente que usa. O sea. ¡Para! Ahí va. Buena, buena, buena. Me gustó. No. No, soy tan Pss, más pelotudo, no puedo ser. Iba bien, iba bien y ahora no quiero aflojar. No. 81 de un tiro. Dale. Buena. No. Tres de vida, tres de vida. A ver, si me matan. A ver. 23. Ay. Veintiocho. Veintiocho, eh. A corta distancia igual las berretas bastante. Zafan no, es... Dale, boludo Bueno, cuando me toque la escopeta a mí Me va a costar también Nivel 13, okay. Nivel 13 los escopetas. ...y se pone enfrente el estúpido y no... Buena. Dale. Que se asomen, que se asomen. Nivel 12. Bastante bien, eh. Bastante bien. Mejor de lo que... ...de lo que... ...de lo que esperaba. 25-22 bien, eh. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción, ya saben. Eh, y bueno, suscríbanse al canal si son nuevos, si les gusta mi contenido. Eh, háganse miembros del canal, que también la membresía tiene beneficios muy piolos y está bastante accesible. Comenten, si quieren comentar este video y los comentarios ya saben que están todos los comentarios activados de, de todos los videos del canal, coméntenlo en la pestaña comunidad, en la publicación donde tengo el link a este video para los que no lo vieron que lo vayan a ver y bueno, suscríbanse si son nuevos, ya saben nos vemos hasta la próxima los quiero mucho, espero que les haya gustado el video bye Yo, yo, yo! Ah!